Hoy continuamos con el, con el tercer ciclo de conferencia organizado por el Seminario Galileo-Galilei y Granada Laica, que tiene como título genérico eh, Ética y laicismo. El la día de hoy, la conferencia de hoy... Eh, que hemos presentado con el título Fundamentos sociológicos, históricos y religiosos del terrorismo árabe-islámico eh, provoca un gran interés por lo complicado que es y por el sufrimiento que causa el, en la zona donde, donde más se da este conflicto. Eh, no cabe duda de que es un, es un tema que atañe directamente al laicismo, pero que también... Eh, es muy complicado de entender si no se atiende a las circunstancias geoestratégicas y económicas que, en las que se desenvuelve todo este conflicto. Y ¿no? eh, En esta ocasión, para, para hablar de ello, eh, tenemos la suerte, y se lo agradezco que se haya ofrecido, tenemos aquí con nosotros a Rafael Ropero Bolívar, ...que por su profesión y los destinos donde ha estado desarrollándola... ...pues cuenta con una experiencia para transmitirnos una visión muy objetiva... ...de, de cómo será y la situación donde se vive este conflicto. Eh, voy, a leer, voy a leer el currículum que me ha mandado porque a mí al menos me ha impresionado. Es coronel del Ejército del Aire en situación de reserva las formaciones Academia General del Aire, 5 años, Licenciatura de Derecho de UNED, 5 años, curso de Doctorado Derecho Internacional, UNED, 2 años, Diplomado Estado Mayor, 1 año, Diplomado en Telecomunicaciones, 1 año, y cursos de General, Derecho de Guerra, Logística Militar, Psicotecnia, Navegante de Avión, Mando Paracaidista. Y los destinos, los nacionales son... Profesor Academia General del Aire San Javier Murcia, Jefe de Mantenimiento de Radares de Vigilancia Aérea en Contastina, Constantina, en Sevilla, Jefe de Mantenimiento Vehículos Sevilla, Estado Mayor División de Logística en Madrid, Profesor Logística Escuela de Estado Mayor Madrid, Centro de Inteligencia FAS, Jefe Sección Satélites en Madrid y Destinos Internacionales. No sé cómo lo el de, de... <risa> En Angola, Misión Naciones Unidas. Estados Unidos, profesor Universidad Fuerza Aérea, Colorado Springs. Portugal, agregado aéreo, Embajada Lisboa. Alemania, profesor logística, OTAN, en Hamburgo. Italia, profesor de Derecho Humanitario Cruz Roja, San Remo. Roma, curso Oriente Próximo, OTAN. Turquía, jefe sección de operaciones aéreas, OTAN, Izmir. Líbano, agregado defensa embajada, Beirut. Arabia, saudí, Kuwait, Bahrein. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen. agregada de defensa en su respectiva embajada. Pues nada, aquí os, os dejo con... con Rafael. Vuestra asistencia. Y ahora vamos a... Vuestra asistencia. Y ahora vamos a pasar una hora, espero ser disciplinado y seguirme al tiempo para que quede luego lugar a hacer preguntas y comentarios, lo que queráis. Vamos a hablar de un tema que me apasiona porque ha sido gran parte de mi trabajo fuera de España en distintas embajadas y en la OTAN. El tema de Oriente Próximo, que los estadounidenses llaman Oriente Medio, por su mayor lejanía, lógicamente, para ellos es el Oriente Medio, pero que los españoles debemos llamar Oriente Próximo. Y estoy muy contento de estar con todos vosotros aquí para compartir estas ideas y además, como yo siempre suelo decir dar una conferencia es una magnífica oportunidad de que tu mujer no te pueda interrumpir cuando hablas con lo cual estoy contentísimo. <risa> en la primera dificultad es ponerle título a la charla porque claro, cuando hablamos de terrorismo es terrorismo árabe, terrorismo islamista Si decimos terrorismo árabe pues todos estos señores de la foto son árabes, y además son clérigos. Pero son clérigos maronitas, son todos libaneses. Y ninguno de ellos eh, nos relacionaríamos con el terrorismo de ninguna manera. O sea, quiere decir que dentro del mundo árabe pues existe, existe también una diversidad cultural y religiosa. Si decimos terrorismo islámico, pues aquí tenemos cuatro ciudadanas, ...del país con el mayor número de musulmanes del mundo... ...que es Indonesia... ...tampoco se nos antoja... ...de que estas cuatro asiática. asiáticas... Pues, Perdón, podéis apagar el micrófono porque se está oyendo... A, ...a reverbera, ¿no? ...gracias... ...de forma que cualquier palabra que usamos... ...siempre tiene una trampa... ...si decimos terrorismo árabe... ...pues no de todos los árabes... ...si es terrorismo islámico... ...pues tampoco de todos los islámicos... ...hay vocablos que se están poniendo de moda últimamente... Que son el terrorismo salafista o yihadista. Y ahora veremos a continuación en qué consisten esas palabras. Porque el problema de Oriente Próximo es comprender la tremenda complejidad social, política y religiosa que acontece allí. De las tres religiones, las tres grandes religiones, las del libro, como dicen los musulmanes, la cristiana, la hebrea y, y la musulmana, pues nacieron allí. Y es. ...una parte del de, de, el globo terráqueo... ...tan continuamente sacudido... De, divers, ...de diferentes asuntos... ...que es muy difícil seguirle la pista... ...y todavía es más difícil... ...con la cantidad de siglas y nombres... ...que corrientemente oímos en televisión... ...pero que no se suele entrar nunca... ...en profundidad de explicar... ...qué es cada cosa... ...oímos últimamente... ...y además... ...el Estado Islámico... ...acaba de lanzar hace un mes aproximadamente... ...lanzó una serie de vídeos en español... ...reivindicando nuevamente eh, la Landalus ...y recordando que somos objetivos de ellos... ...o sea, eh, eh, es curioso porque cuando se habla... ...del terrorismo árabe islámico, yihadista, salafista... ...como queráis... ...pues parece una cosa que nos toca de lejos... ...y no nos toca de lejos, nos toca muy de cerca... ...en Barcelona ocasionaron 13 muertos hace poco tiempo... En Madrid ocasionaron muchos más muertos hace no tanto tiempo y han salido una serie de vídeos donde se nos amenaza directamente con la conquista del Al-Ándalus y por ser infieles no creyentes somos doblemente su enemigo por la posición estratégica que tenemos, geográfica, que ellos reivindican su al y fundamentalmente porque nuestro concepto de derechos humanos y de laicismo no casa de ninguna manera en su pensamiento de dirección religiosa. Entonces todas estas palabras que a veces oís el Estado Islámico, el IE, el Daesh, el ISIS, el ISIS todo en este caso es lo mismo depende de las siglas que se utilizan en español o en inglés Estado Islámico eh, abreviado en inglés sería el IE Islamic State Daesh es el acrónimo de las palabras en árabe Sería Estado Islámico para Levante, que es como llaman los árabes, a Oriente Próximo, e Irak. Lo que pasa es que este nombre a ellos no les gusta absolutamente nada. Y tampoco les gusta que en Siria han llegado a ejecutar a muchas personas por usar este nombre. O sea, este nombre para ellos es tabú. ¿Por qué? Porque Daesh, casualmente viene a coincidir con una palabra árabe que significa algo que debe ser pisoteado, algo que debe ser aplastado. Es una casualidad porque da es, es un acrónimo. Vuelvo a repetir que significa Estado Islámico para Irak y Levante en palabras árabes. ISIS son las siglas en inglés de Estado Islámico para Irak y Siria y ISIL para Irak y Levante. Todas estas palabras que podemos oír vienen a ser lo mismo, el Estado Islámico pero hay muchísimas más palabras. Oímos yihad, yihadismo, yihadista, todo lo que tenéis ahí y muchísimas más, que al final se crea un puzzle difícil y complejo para entender. Yihad es una palabra también eh, ambivalente, porque el sentido religioso de yihad para un musulmán es el sacrificio, la lucha personal, el esfuerzo, o sea, para un creyente musulmán, él hace yihad cuando ayuna o cuando hace un sacrificio personal, hace su yihad. Lo que pasa es que los terroristas han usado esa palabra para representar el máximo sacrificio que se le puede pedir a un creyente, que ha llegado a inmolarse y suicidarse por la guerra santa. Yihadismo y yihadista son neologismos que hemos fabricado los occidentales en nuestras lenguas a partir de la palabra yihad. Muyahidin, en términos religiosos musulmanes, es en la, en la persona que se esfuerza, la persona que se sacrifica y hace la yihad. Y los terroristas, aquí en este lenguaje que actualmente nuestros medios de comunicación utilizan, pues viene a significar el combatiente. Salafista es otra palabra muy usada. Salaf en árabe significa el ancestro. Y salafista es la corriente. Eh, religiosa que vuelve a la puridad de concepto de los primeros musulmanes, a lo que pensaban y creían y hacían los ancestros de los musulmanes. Por eso, el término salafista y yihadista viene a decirnos que es un ultraconservador religioso que quiere coger la puridad de concepto del siglo VII eh, cuando nació la religión musulmana y quiere hacer el esfuerzo, el sacrificio de llegar hasta inmolarse por la causa santa Bien, los demás nombres Talib o Talibán pues ya no es árabe es un lenguaje Pastum de Afganistán en Pastum Talib significa estudiante y en plural se dice Talibán por eso nunca debemos decir Talibanes es hacer un plural de un plural. Talibán en sí ya es un plural. Y entonces era el grupo que se formó de eh, religiosos suníes eh, en Afganistán para luchar contra la ocupación de la Unión Soviética o de Rusia. Estados Unidos torpemente armaron y nutrieron de fondos y de dinero a estos talibán y cuando derrotaron a los rusos, no pararon lógicamente, sino que se volvieron contra la mano que les había alimentado torpemente, que fue Estados Unidos. Al-Qaeda es otro grupo diferente, ya suena todo que su líder fue eh, muerto hace algunos pocos años, y Al-Qaeda como es una marca, es una marca a la que otros muchos grupos del mundo pueden unirse, porque se identifican con sus principios, pues tiene diferentes nombres según el lugar donde actúan si están por ejemplo en Siria pues oímos Jabhat al-Nusra o Tariq al-Sham si están en Kenia o en Somalia oímos al Shabab si están en el Magreb, en el norte de África oímos Al-Qaeda para el Magreb si están en la Península Arábiga pues eh, oímos Al-Qaeda para la Península Arábiga en Yemen al-Charia. Al y todos ellos son diferentes grupos que se alinean dentro de la idea de la guerra santa de Al-Qaeda cosa diferente tenemos a Hezbollah que es un grupo chi después veremos la diferencia entre Suní y Chi un grupo chi instalado en el sur del Líbano y que ha tenido una actuación muy activa en la guerra de Siria los hermanos musulmanes otro grupo diferente, pues son los decanos de casi todo este mundo, porque son los primeros que comenzaron. Los hermanos musulmanes se crearon en Egipto en 1928, y se cree que ellos son los creadores de Al-Qaeda, y también crearon Hamas. Hamas, ya sabéis vosotros que son palestinos, y algunos grupos de aquí son considerados terroristas sí o no, Depende de la alineación política de cada país y depende de sus intereses. Por ejemplo, jamás se considera terrorista para Estados Unidos, pero Rusia no lo considera grupo terrorista. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Pues curiosamente, la Unión Europea los consideró terroristas en un inicio, hubo una serie de recursos de unos grupos políticos europeos y ahora mismo está pendiente de resolución. O sea que no sabemos ahora mismo si para los europeos. Jamás es un grupo terrorista o no. Todo esto viene a indicar la complejidad del medio del que estamos hablando. Bueno, vamos a hablar, para entender todo esto decía Sun Tzu, eh, un chino, hace ya muchísimos siglos, escribió un libro que era El arte de la guerra. Y en El arte de la guerra Sun Tzu expresa que no es posible defenderse de una amenaza sin conocerla. Si tú no sabes de lo que te estás defendiendo, difícilmente vas a, a poder hacer algo útil. Entonces es muy importante conocer los principios sociológicos y los principios religiosos. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Aquí tenemos los ocho seres humanos que son los padres de todos. Y no digo de todos los de esta sala, de todos los del mundo mundial. Porque según los tres grandes libros de las tres grandes religiones, Dios castigó a la humanidad porque eran muy malos, los salvó a todos con el diluvio y solo salvó a Noé y sus tres hijos. Aunque no las cita, porque las mujeres no merecen ser citadas en los libros sagrados, pero suponemos que tenían sus parejas y sus mujeres, lógicamente. Después del diluvio, Noé plantó unos viñedos, obtuvo uvas, hizo vino y se embriagó y su hijo el pequeño tenía tres hijos Sem, Cam y Jafet todo esto lo habéis estudiado en el colegio o sea que lo sabéis todo de sobra el hijo pequeño Cam hizo mofa de su padre y cuando su padre tomó conciencia lo maldijo lo maldijo, perdón y le dijo tú y tus descendientes serán los esclavos de mi hijo amado Sem y Jafet entonces, a raíz de eso, pues ya surge hasta una serie de literatura donde se justifica hasta la esclavitud en siglos posteriores. Aquí tenéis, pues más o menos lo que acabo de decir, de los tres hijos, Sinkar y Todo esto está en el Génesis, no me lo estoy inventando yo. Está en la Biblia, la palabra de Dios, así como está en el Corán, la palabra de Alá, así como está en el Tanat, eh, la palabra de Yahvé. <ríe> pues bien, ¿esto qué es palabra de Dios? para la inmensa mayoría de los pobladores de este planeta pues eh, eh, viene a justificar cosas que se han hecho posteriormente, por ejemplo esto es una visión muy de los evangélicos, muy de los de lectores los de la Biblia, pero ellos justificaban que efectivamente el mundo se dividía entre los descendientes de Sen, que eran los huéspedes del Paraguay en amarillo, por supuesto los anglosajones y los de Oriente Próximo los descendientes de Jafet, que bueno, tampoco eran malos, y ahí estamos los españoles y los asiáticos y los centros sudamericanos. Y luego ya estaban los malos malos, que eran los descendientes de, eh, del, del que se mofó del padre, de Cam, y por tal son fundamentalmente los africanos y por eso tenían que ser esclavos de los demás, porque era la palabra de Dios que estaba recogido en los libros sagrados. Bien. Volviendo a unas aguas un poco más científicas, actualmente se sigue denominando las lenguas semíticas, las lenguas que tradicionalmente, pues se han dicho que eran de los descendientes de Sen, que, claro, científicamente sabemos que todo esto es lo que es, pero ha impactado muchísimo la cultura en la que nos desenvolvemos. Entonces, las lenguas semíticas, fundamentalmente son los árabes, unos pocos de hebreos cuatro millones, unos poquísimos, casi en extinción, de arameos, que se dice que era, pretendidamente, la lengua que usaba Jesucristo, y algo más de etíopes, fundamentalmente dos idiomas que usan, que es el tigriña y el amariña. Pues bien, ¿esto para decir qué? Pues para decir que los árabes están convencidos ellos descienden, bueno, de lo mejor de lo mejor, de lo mejor, ellos son herederos de, del hijo bueno de Noé, mientras el resto del mundo pues no es una descendencia tan buena, voy a repetir un poco la tradición hebrea, donde los hijos legítimos y buenos son ellos, y los demás pues nos chinchamos, pero no somos el pueblo elegido de Dios bueno, cuando decimos la palabra árabe árabe puede significar diferentes cosas. En sentido estricto, árabe es el que desciende de las tribus de Arabia, punto. Esos son los árabes. Pero actualmente, ese concepto se ha ido ampliando cada vez más, y también se le llama árabe por un criterio lingüístico a los que tienen la lengua materna árabe, por ejemplo, un marroquí no es árabe, pero se le dice árabe porque habla árabe y el idioma oficial de su país es el árabe. O un criterio geopolítico, que el país pues está unido a la liga árabe y ha adoptado como lengua oficial el árabe. Aquí tenéis los países considerados hoy en día árabes, pero vuelvo a repetir, en un sentido estricto, pues los países de la península arábiga son los árabes y los otros lo no son por convencionalismo político o lingüístico. ¿Qué pasó en el siglo XX? Pues en el siglo XX fue un mal siglo para los árabes. Tuvieron una serie sucesiva de frustraciones que fueron determinantes para llegar a la situación en la que hoy en día nos encontramos todos, porque todos somos arrastrados por la dinámica que está aconteciendo en Oriente Próximo. Voy a explicar brevemente cada una de estas grandes frustraciones. Estamos en 1914 y este era el Imperio Otomano, el Imperio de los Turcos, que no son árabes, aunque sí son musulmanes, pero no son árabes. Entonces los turcos dominaban, por lo que veis aquí, coloreado. Y entonces todos nos acordamos de ver las películas de Lawrence de Arabia. Los ingleses, por muy ladinos ellos, pues eh, mandaron a su representante, el Teniente Coronel, Lorenz, de los servicios secretos, que dependía del representante, del alto comisionado en Egipto, del imperio británico, un señor que tenía nombre entre whisky y queso, se llamaba Mac Mahon, pues el Mac Mahon este tramó con su mandado el Lorenz de Arabia, que convencería a los árabes de que se levantaran en lucha contra los turcos y le generarían la Gran Arabia. La recompensa era que una vez vencidos los turcos, pues harían un gran país con toda Arabia. ¿Qué pasó? Pues mientras le iban prometiendo la Gran Arabia, se iban reuniendo dos embajadores, uno por parte de Inglaterra, que era Sykes, y otro por parte de Francia, que era Picot, e hicieron los llamados acuerdos Sykes-Picot, que lo que venían a decir es, ¿cómo nos vamos a repartir todos estos? todo este territorio dejando fuera a los árabes, y es lo que hicieron ganaron la primera guerra mundial ocuparon la actual Turquía al final, pues ya sabéis con la lucha de Atatur pues Turquía volvió a recuperar su independencia, pero ya solo ceñida a la península de Anatolia y el resto de todos los territorios que eran turcos, pues sencillamente se los repartieron entre franceses e ingleses las líneas rojas eran las demarcaciones provinciales de los turcos y las líneas grises pues son las fronteras que convinieron a su antojo franceses e ingleses. Y se inventaron nuevos países, bueno, que todavía no fueron países, en aquel tiempo eran colonias de Francia o colonias de Inglaterra. Porque todos los países árabes tienen aproximadamente mi edad, son países jovencísimos hasta hace relativamente pocos años, han sido colonias de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, después de los turcos, Francia e Inglaterra. Bien, esa fue una gran primera frustración. Ayudadme a echar a los turcos, que os doy la Gran Arabia, pues después de lo dicho, nada, y yo reparto entre Francia e Inglaterra. Segunda frustración, se le coloca el Estado de Israel. Algo que los árabes, desde el primer momento, no pueden aceptar de ninguna manera. Los árabes no le llaman Israel a esa zona. Ellos le llaman Filistín. porque ellos no pronuncian la P, entonces son, le dicen Filistín. Entonces, le llaman lo, como los filisteos, fil, eh, Filistina. Entonces, ¿qué pasó desde que llegaron los, los, los hebreos, los judíos? Porque al principio... Naciones eh, Unidas se le reconocía este territorio que tenéis en naranja y a partir de que llegan los árabes se unen todos en guerra contra Israel pero con tanta habilidad que han perdido toda la guerra perdieron la guerra de la independencia perdieron la guerra de Suez perdieron la guerra de los días y perdieron la guerra del Yom Kippur todo lo han perdido ¿y qué pasaba cuando perdían una guerra? pues Israel se ampliaba se ampliaba se ampliaba y entonces cada fin de guerra perdida era otra nueva frustración y otra nueva eh, humillación para el pueblo árabe. Luego viene la tercera frustración. Fatídicamente se decide, primero se hace la primera guerra del Golfo en de 1980, donde se libera Kuwait, que fue invadida por las tropas de Saddam Hussein pero no entraron a derrotar al propio Saddam Hussein ni a ocupar Irak pero en la segunda guerra del Golfo, en el 2003 se invade Irak sabéis que se mató a Saddam Hussein y un, un, un país que con su bondad o su maldad funcionaba pues se hizo una jungla desde entonces no ha habido ya orden ni concierto en Irak un país donde Saddam Hussein tenía todo el mundo dominado y fundamentalmente coexistían dos rivalidades que siguen ahora solo que están dando problemas grandemente, que son los sunís y los chiís, porque las dos sectas, o los dos grupos religiosos, están viviendo y coexistiendo en Irak, hasta Saddam Hussein pacíficamente y después de Saddam Hussein, esto ya es la jungla. Bien. No lo dice Rafael Ropero, lo dijo el secretario de Defensa norteamericano, Chuck Hagel, dijo, la invasión de Irak fue un gran error. Bien, estas son chicas de Egipto, o de Irán, o de Irak, pues cuando Carlos y yo éramos jovencitos. Así eran las chicas de esos, de esos lugares, de esos países. ¿Qué ha pasado en el mundo...? para que las nietas de estas ahora mismo estén así pues eso es lo que tenemos que recapitular, eso es lo que tenemos que pensar y eso es lo que tenemos que extraer conclusiones ¿Qué ha pasado para que en breves décadas se llegue de un estado a este bueno y ahí tiene eh, principal importancia el uso de la religión. La religión es el mejor instrumento que hay para mover a la gente a la guerra. El mejor. ¿Por qué? Porque tiene cohesión social, tiene credibilidad general. Si tú le hablas a un hombre de su religión, pues ese hombre enseguida te acepta casi todo lo que le diga. Y si encima lo convences que es que Dios quiere que luche, pues claro, Dios que quiere que luche. Y Dios quiere que se sacrifique pues se clasifica esto no es un, una idea única en el mundo árabe eh, musulmán esto ha sido usado en toda la historia de la humanidad, en todos los países por todos los militares por todos los políticos que mandan a, a la guerra por cierto, los que mandan a la guerra no son los militares son los políticos bueno tiene una fácil sensibilización la gente y tiene un efecto llamada poderoso, en una aldea todos van allí poseídos de la religión a la guerra y uno dice, yo no voy pues enseguida se convierte en un hereje, una persona indigna bueno entonces, esto es más o menos el espectro de la población eh, musulmana que tenemos hoy en día pero este mapa es incompleto aquí tenemos eh, en azul y en gris los que más proporción tienen de musulmanes y en amarillo los que menos pero muchos países de Europa ya deberían de estar pintados en amarillo, porque ya hay países de Europa donde la proporción es más del 5% de musulmanes. El Islam, pues como sabemos todos, tiene en la religión mayormente seguida y la que mueve más conversiones hoy en día. Y todos sabemos, de caso con Cat Steven, el cantante, un hombre... Anglosajón que de pronto sintió la llamada de Alá y se convirtió al Islam. Pero nadie oímos de un cantante persa que de pronto se convierte a, a la religión cristiana. Eso no suele pasar. En mayoría, los musulmanes son mayoría en 57 países del mundo. Y en la religión que nació en el mundo árabe, la Meca, el lugar de peregrinación, pues era el sitio de donde era el profeta Mahoma. Bien, entonces a esta altura de mi charla ya tenemos que tener todos claros lo que significa árabe en concepto estricto, árabe en concepto general y lo que son musulmanes, que no tiene nada que ver ser musulmán con ser árabe. Aunque casi todos los árabes son musulmanes, no todos los árabes son musulmanes. Y por supuesto, no todos los musulmanes son árabes. Aquí lo veis. En morado tenéis árabe en sentido estricto, en verde los árabes considerados árabes por geopolítica pero no son estrictamente árabes los países musulmanes que no son árabes los tenéis en azul el mayor de ellos en habitantes es Indonesia y países con importante mayoría, mus, perdón, minoría musulmana que ya os digo que algunos países de Europa ya tenían que estar pintados en naranja bueno, vamos a ver un poco el origen religioso vamos a ver una visión religiosa y después vemos una visión histórica desde el punto de vista de la religión Mahoma era analfabeto claro, uno dice ¿cómo dicen los musulmanes que eran analfabetos sus su profetas? esto se hace mucho y que eran analfabetos porque eso viene a demostrar que él no pudo dictarse el Corán sino el Corán se lo dictó el arcángel San Gabriel directamente inspirado por Dios. Entonces ellos recalcan mucho que era analfabeto. Él nunca podía haber hecho el Corán. Siendo niño, el Arcángel San Gabriel le abre el pecho, le saca el corazón, lo juega en un manantial puro y cristalino y se lo vuelve a introducir, señal ineludible, que el corazón de Mahoma era puro. En el 610 ...él empieza a tener las primeras revelaciones... ...y como no sabía escribir... ...pues lo iba recitando, lo iba diciendo... ...y unos memorizadores... ...iban escribiendo, iban tomando nota... ...de lo que el profeta decía... ...que no lo decía él, sino se lo inspiraba Dios... ...en el 620... ...hace dos viajes mágicos... ...se transporta volando a Jerusalén... ...y allí reza con el resto de los profetas... ...y hace una subida al cielo donde también se le dice que él va a ser eh, el último y definitivo profeta. Tiene unas grandes victorias militares y en poco tiempo eh, eh, alcanzan a conquistar grandes territorios y tolera las otras versiones del libro, claro, del libro que él había copiado, que son los hebreos, el Tanaj y la Biblia cristiana, que a su vez era copia del Tanaj también. vamos a ver una visión un poquito más laica Mahoma era un hombre muy viajado. él nació en la Meca pero viajaba en caravanas y empezó a conocer pues, la religión cristiana y la religión hebrea y de ahí tomó los fundamentos para él hacer su religión claro él dijo, hay que hacer una peregrinación a la Meca que es mi pueblo posiblemente si Mahoma hubiera sido de Langreo, iría a toda la peregrinación al Langreo hoy en día, pero va a la Meca y pasa su pueblo se casa con una rica viuda, y eso le permite tener dinero suficiente para dedicarse a los suyo. Entonces ya decidió de trabajar y ya se dedicó a los suyos. Eh, empieza cuando él tiene 40 años a tener las primeras revelaciones, y lógicamente en la Meca ya había peregrinaciones antes de los musulmanes. Había otros dioses que los musulmanes consideraron paganos y destruyeron todo. Entonces, lógicamente, los de los otros dioses echaron y lo querían matar y tuvo que salir huyendo, lo que se llama la égira. Y eso marca el inicio del calendario musulmán. Ellos empiezan a contar el transcurso de los años, el transcurrir de los años, a partir del 622, cuando fue la égira. Mahoma sale huyendo de la misma. Hay una serie de luchas y él hace unos pactos. Dice, bueno, si me dejáis que yo siga con mi religión, yo respeto los dioses anteriores. Me la acaba de decir Dios, que yo respete a los dioses anteriores. Entonces volvió a entrar en la Meca y cuando venció a todos sus enemigos, dijo, no, eso no me lo revelaba Dios, eso me lo revelaba Satán, son los famosos versos satánicos. Y dijo, yo creía que era Dios, pero no es Dios, es el demonio, coloca o tengo que matar a todos a los que no sigan mi religión. Y punto, pero bueno. En el 630 se toma la meca y a partir de ahí empieza la gran expansión del mundo islámico. Pero hay que aceptar estas ideas. El Islam, con su libro de Dios, o de Alá, el Corán, está inspirado en el judaísmo y en el cristianismo. Claro, todos los libros sagrados de la Biblia están inspirados en la historia de Israel. Es que es más de lo mismo. Todos los anteriores profetas, Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo, eran profetas. Y para los musulmanes, Mahoma era el último y definitivo profeta. ¿Y cómo entronca su historia el Corán? ¿Cómo entronca eh, Mahoma con el cristianismo y con los eh, judíos? Pues, a partir de Abraham. Todos recordamos, porque en el colegio prestamos mucha atención, pues todos recordamos que Abraham hizo un pacto con Dios. Dios creó la humanidad Adán y Eva después ahogó a todo el mundo menos la familia de Noé la familia de Noé siguió reproduciéndose entre hijos de primera clase segunda y tercera y ya llegó un momento en que Dios dijo bueno, estos que son como ratoncillos del campo voy a hacer un pacto yo con Abraham para que sus descendientes no todos, ojo sus descendientes sean mi pueblo elegido de Dios Y entonces sabéis que aquello al principio parecía una broma. Claro, porque Abraham llegó a 100 años y su mujer Sara tenía 90 años y no tenían niños. Y hay que pensar lo que es una mujer todas las noches diciéndole a ese hombre, vaya trato que te has tirado tú con Dios, que es tu descendiente del pueblo elegido y no tenemos niños. Entonces aquello era para oírlo. Sara le da la idea de que le haga un chiquillo a su esclava Agar. Y entonces, pues este hombre que tenía 100 años, se ¿sí? ve que conservaba una vitalidad bastante envidiable, dijo, pues sí, le voy a hacer un chiquillo a Agar. Y le hace un hijo a la esclava Agar, que es Ismael. Pero claro, como todo era una broma, pues una vez que hubo nacido Ismael, Sara, con sus 90 años, se queda embarazada. Y tiene al hijo Isaac Isahar. Esto lo recordáis del colegio, no, no lo diga yo. Bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nace Isaac, Sara le dijo Aquí lo único que se queda es mi niño Y al otro niño y a Agar ya la está mandando por ahí <coughs> y entonces, Abraham manda salir a Agar con su niño Ismael Que van vagando por el desierto, 500 kilómetros más o menos ¿Y a dónde llegan? Pues al pueblo de Mahoma, a la Meca Donde Dios hace brotar un manantial para salvarle la vida, por sea, después de 500 kilómetros llevaban un poco de sí. Bueno, pues esa es la historia, como entronca el, el Corán con la Biblia y con todo el origen de la historia, que es la historia del pueblo de Israel, el Tanaj. Entonces, en los inicios del Islam, el califa acumula todo el poder y la fe religiosa pues le pide, le, le pide a la gente que luche por, por la nueva fe. Y entonces los líderes son líderes militares y líderes religiosos. Y eso hace porque tenga una rápida expansión. En 100 años, estos beduinos de la Meca resulta que conquistan desde Persia hasta el sur de Francia, donde los galos los detienen. Y ya sabemos que aquí en España pues se nos quedan 800 años. ¿Qué pasó? Que como era mucho poder ser el califa, ser el sucesor del profeta, porque era el jefe militar, el jefe político y el jefe de todo, pues claro, enseguida empezaron las luchas, pues decir, ¿por qué vas a mandar tú? Prefiero mandar yo que me, que me cojo más cerca. Y entonces empiezan a luchar entre los descendientes de Mahoma y los otros que decían que en descendientes nada, que aquí se decía el consejo designaba a uno que le venía mejor a esos que lo iban a designar, lógicamente. Y ahí surge la primera gran separación entre sunís y chiís, y eso es fuente de muchísimos conflictos hoy en día. Los sunís, ya sabéis que son la mayoría, verde claro, mientras los chiís solamente son dominantes en un país, que es Irán. Por eso, Arabia Saudí, que se erige en el Vaticano de los musulmanes, porque tiene la Meca, y son los suníes en su representación más rigorista, que es el wahabismo, que es la interpretación más rigurosa de Irán, pues son enemigos irreconciliables de Irán. Eh, en Irak están divididos como veis, en Yemen están divididos como veis, ¿y qué es lo que hemos tenido? Pues tenemos una gran guerra en Siria, tenemos un desequilibrio absoluto en Irak, tenemos una gran guerra en Yemen, y allí donde hay Suris y Chis, pues aquello viene a ser un descalabro absoluto. Cuando se dice que la división de los musulmanes son sunís y chiís, eso es una grandísima simplificación. Hay muchísimos más tipos de musulmanes. Por ejemplo, si vais a Oman, pues ahí están los ibadíes, que no son ni sunís ni chiís. Y todo esto son tipos de musulmanes diferentes, igual que los cristianos, pues ya van por cuatrocientas y pico iglesias diferentes, porque un testigo de Jehová o un Amish, pues es tan cristiano como un católico o como un evangelista. Son personas que siguen en su mentalidad a Cristo. Pues a los musulmanes les pasa igual. Tienen muchas diversidad. Bueno, después de esos tiempos gloriosos, en la Edad Media llegan a la decadencia y los árabes van asimilando el modo de vida occidental. Y así nos plantamos hasta el siglo XX. ya hemos hablado de esto, del salafismo, del salaf y entonces en la vuelta final del siglo XX a los orígenes de la religión claro, ellos declaran el odio primero contra sus dirigentes que consideran ineptos, que no los liberan a ellos y no lo hacen otra vez poderosos pero al mismo tiempo sus grandes enemigos son los que creemos en los derechos humanos y los que creemos en el laicismo, eso es lo peor de lo peor de lo peor ya que hay, no pueden tolerar esa gente, por eso hay que declarar la guerra santa. Por eso todos los que estamos aquí, que no nos demos cuenta, hemos sido declarados enemigos por los, el terrorismo salafista y jihadista. El señor que iba por la rampa de Barcelona paseando y llegó un coche y atropelló y mató a 13, pues se moriría diciendo, pero ¿qué he hecho yo? Pues tú no has hecho nada, simplemente es que están declarados enemigos, como el que iba en el metro de Madrid o como el que le puede pasar la semana que viene en Granada, en Córdoba o en cualquier sitio. Cuando pasáis por Granada, veis los coches de la policía municipal en mitad de la calle, que sí, eso es para que uno de estos no te atropelle y te mate, porque ellos quieren hacerlo. Bueno. El salafismo extremista se apoya en pues, el Salmo del Corán, donde se dice que, hay que hacer una guerra contra el infierno. Bien son religiosos combatientes tienen unidades nobles y se sacrifican hasta la últimas consecuencias y proliferan fundamentalmente en territorios donde no hay control político, no hay poder político, por eso están a saco en Siria están en Irak están en Yemen, allí donde hay un vacío de poder político, ellos rápidamente surgen para hacer su califato, hacer su estado islámico bien ¿Y esto es la primera vez que ha aparecido en la humanidad, los estados islamistas, tal como se conciben? Pues no, la humanidad ya hemos vivido varios antecedentes históricos. Cuando la España musulmana cayó el califato de Córdoba, fue porque llegaron estos señores, los almorávides, en el siglo XI, que la palabra almorávide viene del morabito, que es algo así como el ermitaño. Y entonces estos establecieron el Imperio Almohade, que ocupó esa tierra A los Almohades, como fueron decayendo, fueron templando en rigor religioso, pues vinieron otros todavía más venados que ellos, que fueron los Almohades, que vienen por el nombre de los que reconocen la unidad de Dios, y, y esto era como el Estado Islámico, estos eran líderes religiosos, comandantes militares, que pedían el sacrificio extremo a su hombre y la lucha total hasta el suicidio. Y entonces también establecieron su imperio almohade por el norte de África en gran parte de Andalucía. Ya sabemos otros, porque también lo recordé del colegio, que los almohades fueron derrotados en un, una batalla histórica donde por primera vez se unen los reinos cristianos, el reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de Castilla, y también colaboraron musulmanes, porque los propios musulmanes de los reinos de Taifa también luchaban contra ellos. O sea, había casi unanimidad entre los que querían ocupar un espacio político o no lo tenían musulmanes o cristianos contra este Estado Islámico. Y fueron derrotados en la batalla del 1212, en la batalla. De, eh, no, la verdad, de, los... ¿qué vino de la nava de Tolosa. Bueno, pero hay otros antecedentes que nos cogen más cerca, que son nuestras órdenes militares. La historia nos dice que en el 1052 el obispo de Roma decide separarse del resto de los obispos y dice, ¿qué he pensado? Se me ha ocurrido que el único que representa a Dios soy yo y vosotros no. Entonces excomulga el resto de los obispos y el resto de los obispos excomulga a los obispos de Roma. Y eso se llama el cisma de Oriente y aparece en la historia la religión católica, 1052. ¿Qué hacen los católicos? Pues dicen, caramba, aquí tenemos que ganar espacio político. Entonces hacen, hacen varios inventos mágicos, por ejemplo, inventan el purgatorio, con lo cual había que pagar dinero para no arder durante muchas semanas, muchos meses aquello les proporcionó un nivel de vida fantástico pero luego hacen otro invento maravilloso, que son las cruzadas es aquí todos, en el nombre de Dios a morir incluso se hace falta por Dios, pues son ideales religiosos y los mismos jefes que os dan de comulgar son los que van a dar las órdenes militares para que veáis todos se tropel. llegó a ver hasta una cruzada de los niños lo no habéis leído Bien. entonces esas cruzadas dicen ellos, es que se dirigían contra los musulmanes no, se dirigían contra todo aquel que se interponía en su camino, Y entonces por ejemplo hubo la cuarta cruzada que asoló a los cristianos de Constantinopla a los ortodoxos y hubo la cruzada albigense en el siglo XIII que masacró a todos los cátaros, que eran otros cristianos que decían, es que nosotros pensamos un poquito diferente, bueno pues le mandaron a los de las cruzadas y se le acabó la forma de pensar diferente bueno, este era el territorio que ocupaban los cátaros eh, la capital de los cátaros era Albi por eso también se llama la cruzada albigense entonces en esa cruzada albigense que fue de las cosas más terribles que ha vivido este planeta, se mataba literalmente a toda la gente que por, por el hecho de ser cátaro hay una anécdota se ocupaba una ciudad y se mataba todo el mundo de allí por ser cátalo Simón de Montfort, que era el jefe de la cruzada uno de sus lugartenientes le dice, señor que están todos ensalzados en la lucha estaban disparando los arqueros y estamos matando a los suyos y a los nuestros y Simón de Montfort se quedó pensando y dijo bueno, matadlo a todos que Dios ya los reconocerá en el cielo eso es la idea de cómo era aquella cruzada alvigense. Bueno, entonces, hubo multitud de órdenes militares, la de Santiago, la de Calatrava, la del Cister, la de Malta, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con aquellas órdenes militares? Exactamente igual que pasa con el Estado Islámico, donde había un vacío de poder, llegaban a ellos y ocupaban. Tenían sus propios bancos, tenían su propia financiación, tenían sus propios impuestos, y tenían sus propios territorios, donde no le daban cuenta ni a los reyes ni a nadie, era suyo. Bueno, entonces, cuando se estableció ya el control político, por ejemplo, en la península ibérica o en Francia, ¿qué hizo el poder cristiano, de los reyes cristianos? Pues esto es muy importante y nos da una buena lección de historia. El rey de Francia, Felipe IV, al inicio del siglo XIV, extermina a todos los templarios. Vamos, extermina significa extermina, los lo, lo mata. Y se queda con todos sus territorios que eran inmensos. ¿Qué pasó en España? Pues en España nuestro Fernando de Aragón era más diplomático, por aquello inspiró el libro de Maquiavelo, El Príncipe, entonces, este no mató a los, a los de las órdenes militares, pero hizo una jugada fantástica. Convenció al Papa Inocencio VIII que a partir de que se fueran muriendo los maestres de las diversas órdenes militares españolas, el siguiente maestre era él. Y cuando ya se fueron muriendo por muerte natural, y ya él y sus sucesivos descendientes eran los maestres de todas las órdenes, pues ya su nieto remató la jugada y Carlos I dijo, uy, todos los territorios de las órdenes militares son míos. Se acabó el problema. Con lo cual, quiere decir, esta lección es muy importante. Las, los estados religiosos, el Estado Islámico, los almorávides, los almohades y los cruzados, prosperaban donde había un vacío de poder político. En cuanto volvía al poder político, lo eliminaba porque nadie quiere tenerlo, <risa> ni los musulmanes ni los cristianos. Para que os dais cuenta de que no estamos hablando de un tema baladí, como un cursi, estos son los territorios que pertenecían a las órdenes militares. En el siglo XV, antes de la de la, bueno, de, de la toma mediante artimañas también de la lámpara de Granada pues todos estos territorios pertenecían a órdenes militares o sea, ¿vosotros imagináis hoy en día el mapa de España y todo eso fueran pequeños sitios independientes que dependen de la orden de Santiago de Calatrava, etcétera, etcétera, etcétera a que nos resulta aterrar bueno, pues eso entonces quiero que comprendáis esto que yo voy a decir ahora Sun Sun el fantástico tratadista chino sobre la guerra decía no se puede uno defender de un enemigo si no se le comprende, si no se le entiende un jefe de estado mayor tiene que ponerse en la cabeza de su enemigo si no logra hacerse eso nunca va a lograr tener una defensa eficaz contra él ¿qué pasa cuando nosotros vemos esa imagen? pues si se enseña esa imagen a cien españoles y le decimos escriben un folio las palabras que te sugiere esta imagen pues muchos dirían un caballero honor fiel a sus ideas altruista un luchador de la religión un santo si le enseñamos esta foto pues diría un cruzado si yo le digo a mi amigo Antonio que es un cruzado de los automóviles antiguos, él me diría, gracias, gracias Rafael. Porque es una palabra que sienta bien entre nuestra cultura. O sea, ser cruzado es una cosa fantástica. Eres un hombre con ideales, altruismo, que tiene una lucha y se sacrifica. Pues bien, pues tenéis que entender todos que exactamente lo mismo siente un musulmán cuando ve eso. Está viendo a su cruzado. Y si yo a Antonio le digo, Antonio, tú no has molestado que te llame cruzado, ¿verdad? Y dice, hombre, yo te va, te doy las gracias. Pero bueno, tú matarías en la hoguera a alguien que no piense como tú. Dirá, hombre, por Dios, qué barbaridad. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Eso es lo que piensan ante esta imagen la inmensa mayoría de musulmanes. La inmensa mayoría de los musulmanes dicen, sí, es que ha degollado a unos niños, ha degollado a unos rehenes, ha puesto una bomba en el metro. Yo en la vida sería capaz de hacer eso, pero esta imagen no me perturba. Es ¿eh? algo asociado a religión, a altruismo, a caballero, a generosidad. Exactamente igual que nosotros tenemos la imagen del cruzado. Bueno, vamos a ir terminando, porque yo soy fiel, cumplidor de mis palabras y prometido, que hablar una hora. ¿Qué errores ha cometido Occidente en el siglo XX? Muchos, y reiterados. Ha hecho una política imperialista, con menosprecio de los árabes. Ha implantado Israel, que no dejaremos de pagar el alto precio por la implantación de Israel durante muchísimas décadas. Y este para mí es el más gordo. Ha combatido al enemigo erróneo. El gran aliado de Occidente eran los países estabilizados árabes donde había un aconfesionalismo como era el caso de Siria como era el caso de Libia o como era el caso de Irak que ha hecho torpemente occidente se ha cargado a sus grandes aliados y le ha dejado espacio vacío para que entren los estados islámicos ¿me seguís lo que quiero decir? pues bien Salah Hussein nunca debió de ser eh, sacado de su poder. Igual que pasó con Bashar al-Assad, que todavía sigue en su poder, pero ha estado a, a pique de un repique. Y Muammar el-Gaddafi en Libia, que también lo mataron. Claro, nos vamos enterando de cosas que, que son cada vez más espeluznantes. Por ejemplo, cuando la campaña de Libia hubo una guerra a codazo de Inglaterra y Francia por ser los primeros para llegar y atacar. Y Francia mandó ahí un despliegue tremendo para llegar y atacar. Luego leemos en determinados foros que Muammar el Gaddafi financió en gran parte la campaña política de Sarkozy. Y que al parecer Sarkozy quería eliminar a un financiador incómodo. En fin, Occidente ha metido la pata muchas veces. Y Occidente tiene que aprender de que tenemos que empezar a hacer las cosas con alguna inteligencia. Y lo último, actuar sin coordinación. No puede ser que cada país haga allí improvise lo que quiera, sino Occidente tiene que tomar en cuenta que si queremos defender nuestros derechos humanos, nuestro sentido de laicismo de la vida, pues tenemos que actuar coordinadamente. Recordad que Irán, que era un estado aconfesional con el SAR de Persia, pues fue Francia el que acogió y alimentó y transportó a Jomeni para que pasaran esas chicas, de ser como nuestra chica, a estar totalmente tapadas con la cara tapada. Conclusiones. Una amenaza común para todo el mundo occidental exige acciones coordinadas. Aunque no nos demos cuenta y aunque no queramos, estamos en estado de guerra. Esta tarde, esta noche puede pasar un atentado en Granada. Y podemos morir 24. Puede pasar estamos en estado de guerra, hemos sido declarados beligerantes de una guerra que ninguno de nosotros ha querido que ocurriera, pero ha ocurrido. No podemos volver a cometer la ingenuidad de las primaveras. La primavera ha sido la mayor ingenuidad que ha pasado el mundo occidental en todo el siglo. Hemos sido tan torpes que nos pensamos que por arte de varita mágica un país se convertía en, en Suiza de, de un día para otro. Lo que ha pasado es que han entrado los estados islámicos y ahora es cuando estamos viendo el resultado del desastre que se ha hecho. Los gobiernos árabes fuertes son nuestros mejores aliados. Mientras exista en un territorio un gobierno árabe fuerte, por ejemplo Emiratos, por ejemplo Qatar, por ejemplo Kuwait, por ejemplo Oman, ahí no hay problema con terrorismo islámico ni con estados islámicos el enemigo no es el Islam y además no puede serlo son cerca de 2.000 millones de personas ¿cómo vamos a hacernos enemigos de 2.000 millones de personas? ellos no son los enemigos os recuerdo que la mayor cantidad de atentados de los terroristas se producen en estados musulmanes esos son los primeros que sufren los atentados de los eh, yihadistas la islamofobia es el, el mayor deseo de los terroristas lo que quieren los terroristas ya sea ETA, ya sea cualquier tipo de terrorismo, es desvincular a los que le siguen con el resto de la población cuando surge islamofobia en Europa se frota las manos a los terroristas porque están, realmente los musulmanes van a ir a sus brazos hay que incentivar el gobierno en movimientos laicistas y este punto para mí es importante. ¿Cuántas veces nos dicen los musulmanes, a mí eso no me representa? Vale, pues dan pasito y apártate de eso. Ellos pueden declarar perfectamente takfir. Takfir es cuando la religión musulmana declara a una persona o a un grupo de personas hereje. ¿Qué pasaría? Si ahora mismo en España surge una mente brillante que dice vamos a hacer una cruzada y vamos a tomar Jerusalén, vamos a envenenar las aguas potables, nos cargamos la población y llevamos allí a mártires de Granada que nos vamos a inmolar, pues seguramente las autoridades religiosas dirían eso no es religión, porque no nos interesa. ¿Me seguís? Pues los musulmanes deberían aprender a hacer ese ejercicio. Y ellos dicen, no los representa, pero tampoco los aísla. Y convendría, sería muy necesario, que fueran declarando takfir a muchos comportamientos que son inaceptables desde el punto de vista de la humanidad. Y finalmente, ¿cuál es nuestra mejor arma? Nuestra mejor arma es vender nuestra mayor riqueza. Nuestra mayor riqueza es nuestra mentalidad. Nos ha costado muchas luchas, nos ha costado muchos siglos, pero nuestra mayor riqueza son nuestros valores humanos. Yo he vivido y he trabajado en cuatro continentes y os aseguro que aquí se vive mejor que en ningún sitio del mundo. Porque tenemos valores. Porque si tú vas por la calle y eres una mujer, normalmente no te asaltan para violarte. Sale mucho en televisión, pero aquí es de los sitios donde menos ocurre del mundo entonces tenemos que defender nuestros valores occidentales que es la libertad de pensamiento la libertad de expresión y fundamentalmente el laicismo y como no solo lo dice Rafa Ropero, pues hay otra persona que vais a conocer todos que ha dicho esto también que es el Papa el Papa ha declarado en algunos lugares no en España que un Estado debe ser laico claro, ¿dónde lo declara? en Estados que ya son casi laicos porque ahí está hecho, ¿no? Entonces, el, el Papa eh, lo publicó en Roma, sus palabras, diciendo que se, él defiende un modelo de Estado laico. Y lo dijo en la Croix una revista católica francesa, también, diciendo que los Estados confesionales suelen terminar mal. Y con esto, y ceñándome al horario, os doy muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición.